Pero, pero bueno, este, eh, lo checo. De todos modos, lo bueno es que tenemos ahí medios ¿no? para comunicarnos. Eh. Obviamente, si dice que hay paro, no, no vamos a tener clase. ¿no? Entonces, este, está bien. Eh, nada más yo lo voy a checar para estar bien, a, bien al pendiente de qué, qué onda. Ok, entonces nos vamos a ver hasta el jueves. Qué mal. Qué mal. Ok, ok. Blah, blah. Me late. Bueno, pues yo creo que hay que ir empezando, ¿no? Dado que vamos a tener esta pausa y otra vez vamos a calentar un poquito, nos vamos a enfriar otro poco, este, pues vamos empezando. Sale ya para terminar por fin con esto de, de la proyección estereográfica. Y, y bueno, ya ir a lo que sigue, que a final de cuentas recuerden que lo que nos interesan son transformaciones de Mebius, pero ya en su definición general, ¿no? O sea, incluyendo pues, el plano extendido. Entonces, um, voy a compartir mi pantalla eh, y empezamos. Híjoles. Uh, a ver, permítanme tantitito. Si tengo... Ya voy, ¿eh? es que okay. No. okay, sale, vale, ahora sí. Entonces, ok, eh, pues por aquí andábamos, ¿no? Uh, a grosso modo, lo que logramos hacer las clases anteriores fue, pues ahora sí, no ya definir esta idea de proyección estereográfica. Vimos que la proyección estereográfica efectivamente nos daba una este, bijección entre la esfera quitando el polo norte y, y el plano complejo. ¿no? Nuestra figurita de toda la vida, esa que tenemos aquí. Y utilizamos esto para justamente eh, querer extender esta bijección para que incluyera toda la esfera. Y para eso teníamos que meter un punto especial en el plano complejo. ¿no? Que es lo que llamamos el punto al infinito. Que pues por aquí debe estar escrito, ¿no? El punto al infinito. ¿Sale? Y extendimos la proyección estereográfica de forma obvia, ¿no? O sea, para que el polo norte lo mande ese polo en el infinito. Este es un, este es un este punto especial, ¿no? El punto al no es algo que se pueda representar con el plano complejo, ¿no? Es algo que comentábamos. Y bueno, haciendo esta extensión de las este, operaciones, logramos que la proyección y su inversa siguiera, siguieran siendo, este, pues, mutuamente inversas. Pero aquí ya tenemos todos los puntos de la esfera, ¿no? Pagando el precio de que hay que meter un punto especial en los complejos, ¿vale? Y lo que hicimos al final de la sesión anterior fue... Pues justamente ver ¿no? que con estas definiciones eh, podemos extender muchas de las operaciones ¿no? que involucran a infinito ¿no? eh, para el plano complejo extendido. no Aquí están por ejemplo las operaciones que tienen que ver con sumas, productos y esas cosas. Y habíamos dicho que a pesar de esto eh, vamos a tener algunos problemitas con algunas operaciones. Eh, aquí menciono algunas de ellas, ¿no? por ejemplo los símbolos del estilo menos infinito, infinito menos infinito, cero por infinito... Ser entre cero o infinito entre infinito. Y aquí les puse un ejemplo, ¿no? De por qué tienen problemas con este símbolo. Eh, utilizando, pues, dos sucesiones, por ejemplo, para el primer caso. Que convergieran infinito. Y me tomé su diferencia, ¿no? Y vi que no era clara la convergencia que debían de tener. Y justamente, como habíamos dicho, ¿no? Que todas esas operaciones, a final de cuentas, lo que quieren es estar de acuerdo, ¿no? Con estas operaciones, ¿no? Pero en el caso de límites, y aquí yo tengo un ejemplo, ¿no? no está de acuerdo, ¿no? Esta operación respecto a límites, entonces, pues, no podemos definir ese tipo de símbolos, ¿no? Porque vamos a tener problemas cuando queramos hablar de continuidad y esas cosas, ¿no? Por eso es que eso tiene que estar de acuerdo con lo que sucede en límites, ¿vale? Y, y les recuerdo que un poquito lo que comentábamos la última vez era que esto se hacía porque recordemos que en el plano complejo teníamos dos ingredientes, ¿no? El ingrediente algebraico, que era que los complejos eran un campo, y aquí estamos viendo que este ingrediente algebraico a la hora de pasar al plano complejo realmente lo estamos matando, ¿no? Y lo estamos matando en el sentido de que cuando metemos el símbolo al infinito hay muchas cosas que no se pueden definir, no a eso me refiero con que lo estamos matando. Si tenemos dos complejos normales, pues la suma es la suma de toda la vida, ¿no? Y ahí... Podemos operar como estamos eh, hemos estado operando hasta el momento, ¿no? El punto es que hay que tener un poco de cuidado cuando metemos el infinito, ¿ok? Entonces, eso iba con respecto a la parte algebraica, ¿no? O sea, si perdemos cosas, y hay que tratar las cosas con cuidado, ¿no? Aunque la mayoría de estas cosas, de las propiedades 1 a la 8, son cosas que a lo mejor a ustedes les hubieran gustado en la vida poder aplicar, ¿no? Cuando estudiaron límites en el caso real, ¿no? Entonces, eh, nada más repito, hay que tener cuidado con ese tipo de símbolos, ¿no? Que... Que son problemáticos inclusive en cálculo y aquí siguen siendo problemáticos, ¿no? Como, o sea, ustedes recordarán, ¿no? Que se pusieron a estudiar en algún caso límites 0 entre 0 o infinito entre infinito, ¿no? Eh, pues por eso metieron, por ejemplo, la regla del Hopital y, y esas cosillas, ¿no? Interesantes, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas siguen siendo problemáticas, pues por eso es que aquí van a seguir siendo problemáticas en la extensión, ¿no? Sobre todo motivados en lo que habíamos dicho de límites, ¿no? Y eso respecto a la parte algebraica, ¿no? O sea, respecto a la parte eh, métrica, que es la segunda cosa que compone a los complejos, y esa proviene realmente, ¿no? De que yo tengo definida la norma compleja, y que dada una norma, yo de ahí puedo definir una distancia, pues por N tengo una distancia, y pues ahí es donde ya se donde yace la parte métrica de los complejos, ¿no? O sea, si los pensamos como R2, pues ahí tenemos esta norma, ¿no? Y esta norma, pues es la que nos permite hablar de continuidad, diferenciabilidad y varias de estas cosas interesantes en cálculo, ¿no? Entonces el punto es, aquí también vamos a querer hablar de eso en el siguiente capítulo, ya no falta mucho, y el punto es entonces me gustaría ver qué sucede con la parte métrica cuando pasa al plano complejo extendido. Y lo que va a suceder es algo bien interesante y es que nos va a hacer que la parte métrica sí la vamos a tener, y vamos a, a definir una importante este métrica que se conoce como la métrica cordal, ¿vale? Eh, pero antes de hacer eso eh, Ahorita ya estaba hablando con un poquito de más Fíjense que aquí les pongo un ejemplito más de Para qué nos sirvió meter el punto al infinito Que al final de cuentas ya es como la antesala De lo que va a suceder con transformaciones de Mebius Por ejemplo Pensemos en la función Tomar inverso como la pongo aquí O sea, ¿qué es esto? Pues es la función que a cada z le asigna z a la menos 1. ¿Sale? Su inverso multiplicativo Esa función, acuérdense que para que un complejo tenga inverso requerimos que el complejo sea diferente de 0 ¿no? entonces por eso es que el dominio de esta función son los complejos quitándole el 0 recuerden que complejo con una estrellita arriba quiere decir los complejos menos el 0 y el resultado dado que estoy tomando el inverso sigue siendo un complejo no cero. ¿no? entonces esa era nuestra definición clásica si quieren ustedes de la función tomar inverso ahora vean qué sucede si uno quiere considerar esta función como una función del plano complejo extendido en sí mismo fíjense que es algo muy interesante esto es posible hacerlo porque dentro de nuestros símbolos o dentro de la extensión de nuestras operaciones habíamos dicho que el cociente de cualquier complejo con el cero era infinito no y que el cociente de cualquier complejo no con el infinito es igual a cero vale entonces fíjense muy bien lo siguiente Resulta ser que yo puedo extender entonces de entrada esta función para que incluya el 0, porque yo sé que 1 entre 0 es infinito en el plano complejo extendido. ¿Vale? Y entonces esto ya me permite liberar el dominio de esta función para que sean todos los complejos. Pero no solo eso, ¿no? O sea, recuerden que lo que yo quiero es extender esta función al plano complejo extendido. Entonces ahí también tengo el nuevo símbolo especial que es el infinito. Entonces también tendría que decir qué sucede cuando yo saco... Eh, el inverso a infinito, ¿no? O sea, calculo uno entre infinito, y eso por lo que habíamos dicho es cero, ¿no? Entonces, pues fíjense que justamente eso es lo que nos permite es ya pensar a la función tomar inverso, que como lo pongo aquí no es un abuso de notación, porque realmente es una nueva función, le vamos a llamar de la misma forma que antes y la vamos a denotar con la misma forma, eh, y ya que tengo, bueno, ya que hicimos esta convención, pues la regla de correspondencia del tomar inverso como función del plano extendido es así, ¿no? O sea, si tú estás en un, con un complejo no cero, que es esta parte que tengo aquí, es la función tomar inverso de toda la vida, es tomo el inverso, y si estás en el infinito, pues estaríamos calculando algo así como 1 entre infinito, eso es cero en el plano complejo extendido, y si estás en el cero, ya sería 1 entre infinito, ese es cero. ¿No? Entonces, bueno, ahí está la regla de correspondencia. Me parece ¿cuerda? que lo dije como que dije las cosas algo chuecas, pero el punto es, en infinito es 1 entre infinito, ese es cero, en cero es... 1 eh, entre 0 es infinito ¿sale? Eso es lo único que estoy diciendo y la parte restante es la de toda la vida ¿sale? y entonces este pues ya tenemos esta extensión de esta función ¿no? o sea y además por ejemplo aquí les hago una observación más ¿no? o sea recuerden que el inverso del inverso es el complejo original ¿no? o sea la función está inverso como función de los complejos quitándole el cero en sí mismo es una involución ¿no? vean que a la hora de definir esto esta función sigue siendo siendo una involución entonces, no estoy perdiendo ninguna de las propiedades que teníamos originalmente de la función tomar inverso, ¿no? Y bueno, la observación toda la vida es que si el inverso del inverso es lo de un complejo, es el complejo mismo, eso es lo que nos está diciendo es que, bueno, esta es una involución y en particular la función esta es biyectiva, por lo que ya hemos comentado antes, ¿no? Entonces, no estoy perdiendo, repito, ninguna característica sustancial de la definición aquí de tomar inverso, ¿no? Y es algo bastante bonito, que estábamos obteniendo con la introducción del plano complejo extendido, ¿no? Y, y diría yo que es razón suficiente para justificar su existencia y no solamente verlo como, como un solo truco, ¿no?, algebraico para hacer que la proyección estereográfica, con este, pues sí, considere toda la esfera. ¿no? Eh, y bueno, esta es, repito, no es la más o menos la tirada por donde va a ir lo de transformaciones de medios. Ok, entonces, ya que hicimos esta pequeña observación, ya voy a pasar a la parte métrica. ¿Vale? Eh, a ver, claro, si es que no tienen ninguna duda. Si tienen alguna duda, este, es un momento de preguntarme. Si no, ya para pasar a la parte métrica. ¿No? Bueno. Entonces, vamos a la parte métrica. A ver, son un comentario. ah, Todo bien, gracias. Ok, sale y vale Entonces, pues vámonos ahora sí, repito, a la parte métrica Entonces, la, la idea de cómo obtener la parte métrica Es que recuerden que el plano complejo está extendido Es... Tengo una biyección con S2 ¿No? Y ese 2 o sea, la dos esfera Es algo que vive en R3 ¿No? Y recuerden que el plano complejo Lo estamos tomando como el plano XY ¿Vale? Entonces, fíjense, ¿cuál es el punto? El punto es que si yo me tomo dos puntos en el plano complejo, o sea, el plano x y, si se imaginan la figurita que hemos eh, pensado toda, todos estos días, fíjense que lo que yo puedo hacer es, con la inversa de la proyección estereográfica, o la función sí, como la quieran ver, puedo tomar la imagen de esos puntos, pero ahora en la esfera, ¿vale? Y ya que tomé la imagen de esos puntos en la esfera, pues justo no, como la esfera está viviendo en R3, puedo fijarme en la distancia de esos puntos ocupando la métrica estándar de R3, ¿no? Porque ese 2 está metido en R3, puedo considerar la métrica estándar, ¿no? Si quieren ustedes en términos más técnicos, que seguramente ya conocen porque ocupan en su curso de análisis, fijarme, lo que estoy haciendo es fijarme en la métrica inducida por R3 en la 2 esfera. Y entonces voy a medir la, la distancia de esos puntos. ¿Vale? Y esa es la idea de cómo va a funcionar la métrica cordal, ¿no? O sea, para tomarme dos, yo, yo dos puntos en el plano complejo extendido y medir su distancia, lo que quiero es montarlos en la esfera y medir su distancia de forma usual, es decir, la distancia de R3 de dos puntos en la esfera. Y con eso obtener justamente la la este pues la, la fórmula explícita para lo que va a ser la métrica cordal. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer realmente. Entonces, fíjense. Si yo me tomo Z y W dos puntos en el plano complejo extendido Pues lo que voy a hacer es Quiero medir su, la distancia de esos dos puntos Fíjense, una vez que ya los monté a la esfera Con la función si En la métrica 2 de R3 ¿no? Que no es más que la que eleva al el cuadrado cada coordenada ¿Vale? Entonces nada más para hacerlo explícito Fíjense que aquí lo que estoy pensando es que esos dos puntos Z y W Son dos puntos que viven en los complejos ¿No? O sea, el caso al infinito ahorita lo vamos a platicar pero en este caso, Z y W tienen que ser dos puntos en los complejos normales, ¿no? O sea, sin considerar nuestro punto este, extra. Entonces, fíjense. Pues si ¿sí recuerdan la regla de correspondencia del absi, lo que hacían era, en la parte real te, te quedabas con dos veces la parte real, ¿no? De Z, entre la norma de Z al cuadrado más 1, que es lo mismo que sucede aquí en la segunda parte, pero respecto a la función eh, aplicada a W. Luego, en la segunda coordenada era dos veces la parte imaginaria de Z, entre el mismo denominador que antes, en el segundo caso va a ser dos veces la parte imaginaria de W Entre el denominador correspondiente Que es este que tenemos aquí ¿Vale? Y para concluir La tercera coordenada era la norma de Z al cuadrado menos 1 Entre la norma de Z al cuadrado más 1 En el segundo caso sería la norma de W al cuadrado menos 1 Entre la norma de W al cuadrado más 1 ¿Va? Entonces tengo que sacarle la norma A esta diferencia de dos vectores en R3 ¿No? recuerdan que esto es, o sea las operaciones en R3 son coordenada a coordenada, entonces la primera coordenada sería dos veces la parte real de Z entre la norma de Z al cuadrado más 1 menos dos veces la parte real de W entre la norma de W al cuadrado más 1. ¿no? Y a la hora de sacar norma, esa primera coordenada debería al cuadrado que es esto que estoy poniendo aquí, lo que estoy subrayando. Y hago lo análogo con las demás coordenadas, ¿no? Sería la, dos veces la parte imaginaria de Z entre la norma de Z al cuadrado más 1. Menos dos veces la parte imaginaria de W entre la norma de W al cuadrado más uno. Y eso al cuadrado que es este segundo, este segundo sumando de la parte de abajo. Y el tercer sumando, ¿no? Que es esta cosa menos esta cosa al cuadrado. Entonces, ahí está. ¿Sale? Y aquí, está, aquí no pongo la raíz porque fíjense que estoy calculando la norma al cuadrado, ¿no? Entonces, por eso es que no se poniendo la raíz. Entonces, tengo esas tres sumas. Ahora, hay que hacer cuentitas para reducir esto. Fíjense, aquí tengo... Binomio, un binomio al cuadrado, otro binomio al cuadrado y otro binomio al cuadrado. Y fíjense que nos queda esta, esta expresión que tenemos aquí que es bastante curiosa. Fíjense, no hay gran ciencia en esto. Fíjense que si yo desarrollo ese primer binomio al cuadrado, me quedaría ese primer término al cuadrado. ¿Va? O sea, dos veces la parte real de Z, entre Z al cuadrado más 1 al cuadrado. Luego, aquí habrá otros dos términos. Permítanme olvidarme tanto de esos dos términos, porque quiero hacer una observación. Aquí en el segundo binomio... Aparecería dos veces la parte imaginaria de Z al cuadrado Entre la norma de Z al, al cuadrado más 1. O sea, todo esto es al cuadrado, ¿no? Todo ese denominador que me queda al, al cuadrado Todo este denominador me queda al cuadrado, mejor dicho, ¿vale? Me quedan otros dos términos Ahora vamos a la tercera al tercer binomio Me quedaría este primer término al cuadrado Y me quedan otros dos términos ¿Para qué estoy haciendo esta observación? Si se fijan lo que me está quedando de esa primer elevada al cuadrado, los primeros términos, es precisamente una cuenta que ya hemos hecho anteriormente, cuando vimos que la inversa de la proyección estereográfica estaba bien definida. Me estoy regresando hacia eso, que es esta cuenta que tenemos aquí. Dos veces la parte real de Z al cuadrado, bueno, de la parte real de Z, entre la norma de Z al cuadrado más 1. eso al cuadrado, más lo mismo con la parte imaginaria, más lo mismo con la tercera coordenada. Y vimos que eso era 1. Entonces, si yo calculo los binomios al cuadrado, todos los primeros términos me van a dar un 1, por la cuenta que ya hemos dicho anteriormente, ¿no? Entonces todos los primeros términos me dan un 1, entonces fíjense, llevo un 1. Ahora, con el tercer término de los binomios al, binomios al cuadrado me quedaría dos veces la parte real de W, entre la norma de W al cuadrado más 1, todo es al cuadrado, me quedaría dos veces la parte imaginaria de W entre la norma de W al cuadrado más 1 al cuadrado y me quedaría la norma de W al cuadrado menos 1 entre la norma de W al cuadrado más 1 eso al cuadrado por la misma cuenta de antes eso también es 1 entonces vean que ahí ya tengo un 1 más 1 que me queda el 2 que pongo aquí y lo único que me faltaría obtener son todos los términos cruzados pero fíjense, ¿qué sucede con los términos cruzados? en el caso del primer binomio tendría Dos veces, de hecho con signo negativo, un menos dos veces, dos veces la parte real de z por la parte real de w entre la norma de z al cuadrado más 1, eso por la norma de w al cuadrado más 1. Vean que en ese denominador tengo precisamente el denominador que obtuve antes. Nada más a ver qué sucede con la parte de arriba. Bueno, voy a sacar como un factor común el menos 2, el menos ya vimos que provenía este signo, pues ya tengo un menos 2, ¿no? Y me quedaría, fíjense, el producto de dos veces la parte real de Z por dos veces la parte real de W. Pero si se acuerdan, la parte real de Z era Z más Z conjugado entre 2. Entonces con el 2 que tengo aquí se simplifica y me queda simplemente la este, Z más Z conjugado. Aquí de forma análoga, pues me voy a quedar W más W conjugado. Entonces esto lo que me da es ya este primer término que proviene del si quieren el término central de cuando yo desarrollo este binomio ¿vale? y hago lo mismo con los otros casos a ver, en este caso hay que tener cuidado porque fíjense en el caso de la parte imaginaria recuerden que la parte imaginaria era z menos z conjugado entre dos veces i entonces aunque se simplifican los dos fíjense que aquí me va a quedar un i con, con otro i que proviene de esta parte imaginaria y eso va a hacer que aquí tenga un signo menos uno Fuera de eso, fíjense que aquí me quedaría z menos este z conjugado, que es lo que compone a esta parte imaginaria. Y W-W menos conjugado, que es lo que compone esa segunda parte imaginaria. El denominador es el mismo que es el producto que tengo aquí. ¿Sale? Y ya para concluir, en ese tercer término me quedaría menos dos veces. Acuérdense que estoy sacando el menos dos como factor común, entonces se va a aparecer aquí. Y sería el producto del numerador con el numerador, que es lo que tengo aquí. Y el denominador con el denominador. Entonces, por eso es que toda esta expresión que tengo aquí... Me queda lo que yo tengo en la parte de aquí abajo ¿Vale? Y ahora, ok, el punto es Ya tengo esa expresión que tengo aquí Tengo, fíjense que un denominador común Pues la forma de hacer fracciones es bien fácil Nada más tengo que ver qué sucede a nivel de operaciones en el, numer en el numerador ¿No? O pues sea, hay pocas palabras Tomar este producto Restarle este producto Y sumar este producto que tengo aquí ¿Vale? Si se pueden hacer las cuentas Fíjense que, o sea, eh, la cosa queda bastante sencilla ¿Por qué? Porque lo único que van a utilizar aquí, o sea, es, o sea, básicamente como les digo Vamos a arrollar las cosas, por ejemplo, aquí, fíjense El primer término les quedaría Z por W, ¿va? Entonces eso queda como primer término Fíjense que aquí nos quedaría un Z por W también, pero con signo negativo Entonces eso se van a cancelar Entonces no va a haber un término Z por W Ahora, otro término que me quedaría sería Z por W conjugado y aquí fíjense que me quedaría z por w conjugado, pero con un menos. Pero con este menos que tengo aquí, me va a quedar más. Y entonces voy a tener un z con w conjugado con signo positivo. ¿Vale? O sea, y no solo uno, sino que de hecho tengo dos, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que tengo dos, fíjense. Porque tengo z por w conjugado. Y aquí me quedaría menos, fíjense, z por menos w conjugado. Entonces me va a quedar un más z. W conjugado y eso me da este 2 que tengo aquí ¿Van? Y lo, lo análogo con los términos restantes Aquí me va a quedar un Z conjugado Por W Luego aquí me va a quedar, fíjense, un menos Z conjugado Por W Pero con este menos me va a quedar un más Entonces tengo dos veces Z conjugado con W Luego me va a quedar un Z conjugado W conjugado Menos Fíjense Z conjugado con W conjugado, porque los dos menos me va a dar un más Entonces con este menos sí me queda menos Y se simplifican los Z conjugado, W conjugado Entonces eso me acaba ya justamente la primera operación Y vean que de hacer este producto que tengo aquí Me va a quedar la norma de Z al cuadrado por la norma de W al cuadrado Como la norma es multiplicativa, eso lo puedo escribir como La norma de Z por W al cuadrado Luego <coughs> me va a quedar este un Z al cuadrado Fíjense, con un menos uno, me va a quedar un menos z al cuadrado. Luego me va a quedar un menos W al cuadrado por este producto que tengo aquí. Y por último me va a quedar un más 1. Es este más 1 que tengo aquí. ¿Vale? Entonces ya me quedó todo ese término que tengo aquí. Y fíjense que entonces, si yo agarro y observo que esta primera parte la puedo escribir como dice aquí, fíjense que de hecho es una cuenta otra vez, ¿no? O sea, eh, sencilla. ¿Por qué? Porque si hago este producto que tengo aquí, fíjense, obtengo uno por uno, el 1 que tengo aquí ¿Vale? Ahora, fíjense Obtendría Z, la norma de Z al cuadrado por la norma de W al cuadrado, que es esto mismo que tengo aquí ¿Vale? Ahora, aquí va la parte que ya es un poquito más interesante Si yo hago el producto de lo que tengo aquí, fíjense que aquí me va a quedar un La norma de Z al cuadrado, positivo, y la norma de W al cuadrado, positivo Eso no corresponde a lo que tengo aquí porque aquí los tengo con signo negativo pero aquí es donde vamos a fijarnos en esta segunda parte. Vean que si ustedes multiplican aquí ese término por ese término, les queda z por z conjugado. Esa es la norma de z al cuadrado. Y aquí les queda con un menos 2. Y si a ese le suman el 1 como tuvimos aquí, ya nos queda con signo negativo lo que tenemos aquí. ¿Vale? Lo análogo con W, ¿no? Ese término por ese término les queda la norma de W al cuadrado. Fíjense que los signos nos dan positivo. ¿No? Con este menos 2 y el 1 que sacamos aquí, obtenemos el término que tengo aquí. Luego nos quedan los cruzados, que sería z por w conjugado, ¿no? Con su negativo y negativo me queda positivo, que es este que tengo aquí. Y lo análogo con el término restante, ¿no? Que sería obtener el producto de menos w con z conjugado, pero con este signo de menos nos queda el más que tengo aquí. El más que tengo aquí, ¿no? Este menos. ¿Vale? Entonces esta es una nueva forma, es una forma de reescribir esto. ¿Para qué hago esto? para justamente hacer una pequeña observación vean que como lo que tengo aquí y lo que tengo aquí abajo es lo mismo puedo dividir el cociente en 2 ese primer término dividido entre esto más 1 pero como estoy multiplicando con menos 2 ese más 1 me va a quedar menos 2 que se va a simplificar con este y fíjense que entonces lo que me va a quedar nada más es menos 2 multiplicando a esta cosa dividido entre esto entonces eso me va a quedar 4, fíjense, como este es z-w y este es z-w conjugado, se me va a quedar la norma, z-w al cuadrado, entre esta cosa que tengo aquí. Entonces, toda esta cuenta nos dio esto que tengo acá. ¿vale ¿Alguna duda? bueno Entonces, esto es esta diferencia, ¿no? Al cuadrado. Ahora, esto les dije, es cuando excluimos al punto al infinito. ¿Qué sucede si alguno es el punto al infinito? Pues a ver, ahí vamos a hacer la, la cuenta, ¿no? La análoga, que es, quiero ahora calcular si de z menos si de lo que le toca al infinito. Recuerden que lo que le toca al infinito es el polo norte, y el polo norte es el punto 001, ¿no? El tercer vector de la base canónica. Entonces, en este caso, tendrá que obtener esta diferencia y tomar su norma 2 al cuadrado. ¿Vale? Entonces fíjense, está chido y bien fácil porque tengo ese primer término menos 0. ¿No? Entonces me quedaría el primer término al cuadrado, que es esto que tengo aquí. Luego, el segundo término menos 0. Entonces, el segundo término al cuadrado. Y luego sería el tercer término, que es este que tengo aquí, menos 1. Y es al cuadrado, que es lo que se pone acá. Otra vez, vean que si desarrollo este binomio al cuadrado, el primer término al cuadrado junto con este y con este me da 1, por lo que habíamos dicho anteriormente. Luego, me va a quedar meno, menos, por este menos que tengo aquí, dos veces este término, que es este que aparece acá. Bueno, claro, por uno, pero pues dos por uno no es nada, o sea, es solamente este término. y Luego, al final de este binomio mío me quedaría menos uno al cuadrado, que ese es uno. Entonces, por eso que aquí, aquí aparece un dos, ¿no? El primer uno aparece de este al cuadrado, este al cuadrado, y este al cuadrado. Y el segundo uno aparece de la última parte del binomio. Entonces, me queda ese término que tengo aquí. <coughs> y fíjense, si ahora hacemos esta cuentita... El denominador me quedaría z al cuadrado más 1, que es lo que tengo aquí. Fíjense que cuando yo multiplico este con el 2, y le resto menos 2 veces esto que tengo aquí, desaparecen pues, la parte que viene de este de las normas al cuadrado. Y simplemente me queda el 4 que tengo acá. ¿Vale? entonces Eso es si uno de los puntos es el infinito, y el otro punto es, son, es el complejo. ¿Vale? Y entonces, bueno, ya con este cálculo que hicimos... Ya podemos dar una fórmula explícita para lo que va a ser la métrica cordal. Porque la métrica cordal, recuerden que lo que hace es, se toma los puntos en el plano complejo extendido, lo sube a la esfera y mide la distancia en la esfera. ¿Vale? Entonces, la, lo único que tengo que hacer aquí para ya obtener la fórmula de la métrica cordal es, sacarle raíz a lo que tengo aquí, porque aquí calculé la norma al cuadrado. ¿No? Y si hago eso, pues obtengo la siguiente fórmula. Es, si mis puntos son complejos, obtengo... La raíz cuadrada de esa primera expresión, ¿no? Que va a quedar dos veces la norma de z menos w entre la raíz de todo esto. Aquí lo escribí como producto de esas raíces, ¿vale? Si un punto es un es un complejo normal y el otro punto es el infinito, pasamos al este segundo caso. Entonces hay que sacar la raíz de esto. Entonces me quedaría dos entre la raíz de z al cuadrado más 1. Y ustedes se pueden preguntar, ¿qué pasa si los dos puntos son el infinito? Bueno, pues como lo que se está midiendo es la distancia... El punto en sí mismo, recuerden que las métricas tienen que valer cero, ¿no? Cuando estoy en el mismo punto, ¿no? Calculando la distancia del punto a sí mismo. Entonces, en ese caso, pues tengo que hacer, tiene que ser cero. Y entonces, esa es la fórmula de la métrica cordal, ¿va? Eh, que repito, es una métrica para el plano complejo. extendido. Uh -huh. Y bueno, eh, la observación que hay que hacer, que es obligada, es que se llama métrica cordal. Porque fíjense que lo que estoy haciendo es justamente midiendo... La distancia, o si quieren ustedes, la longitud de cuerdas en la esfera. ¿No? Recuerden que justamente una cuerda, pues no es más que una línea recta que une a dos puntos de la esfera. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, eh, a ver si quieren nada más algún pequeño dibujito bien sencillo y, y que quiero yo es esclarecedor. Fíjense. Si ustedes se consideraran la esfera. Imaginemos, imaginemos que esta es la esfera de Riemann Acuérdense que ya introdujimos esta anotación, O sea, para nada esto se parece al super dibujo Que, que hice, ¿no? En las notas, pero Esta es la esfera, que es el plano ahí. ¿Qué fue? Estoy escribiendo, ¿verdad? Este, bueno, dibujando Si de por sí dibujo mal, ahí está Entonces, ahí está la esfera, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Si yo me tomaba dos puntos Z y W acá Lo que estoy haciendo es Con la inversa de la proyección lo estoy subiendo para acá Entonces, imagínense que este es C de Z Este que tengo aquí es si de W. Y a la hora que estamos considerando la métrica euclidiana, la métrica euclidiana, recuerden que lo que mide es cuánto mide el segmento entre los dos puntos. Y eso justamente lo que me da es una cuerda, ¿no? Entre si de z y si de w. Entonces, repito, por eso se llama la métrica cordal. Porque estoy midiendo la longitud de esta cuerda. ¿Vale? Entonces, y bueno, ahí está. Esta es la fórmula que obtenemos. Eh, también una observación que de hecho esa está contenida, sabía que lo había puesto en la nota, y es, aquí está la métrica, cómo deducimos la métrica cordal, o sea, realmente esta es, esta es su definición, y lo que estoy obteniendo aquí es, cuál es la regla de correspondencia explícita, ¿no?, de ocupar esta, esta igualdad que habíamos puesto aquí, entonces, bueno, ya que pensamos en esta igualdad que tenemos aquí, fíjense, que formalmente ustedes me pueden decir, bueno, hay que demostrar que esto efectivamente es una métrica, ¿no?, o sea, que cumple los tres axiomas, ¿no?, la distancia del punto a sí mismo es cero... Cumple la desigualdad del triángulo y hay una relación de simetría, ¿no? O sea, DDC de, de Z con W tendría que ser DDC de, de W con Z. Sin embargo, lo que les pongo aquí en esa onda es que no hay que demostrar realmente que es una métrica. Porque fíjense que lo que hicimos es utilizamos para definir esta cosa a la norma usual de R2. Que se fijan esto que tengo de R2, perdón, de este, de R3, la norma 2 de R3. Fíjense que lo que estoy utilizando aquí es esa norma usual y eso que tengo aquí no es más que la distancia en R3 de Psi de Z y Psi de W. Entonces como aquí lo que estoy haciendo para definir esta métrica acordarles la distancia de R3 nada más aplicada a estos, a estos este, valores, o sea a Psi de Z y a Psi de W, el hecho de demostrar que es métrica se sigue de que pues, la distancia en R3 es la métrica y de que esta Psi es una biyección. Entonces realmente no tengo que demostrar una métrica porque pues, ya tengo que es una métrica porque la definí utilizando una métrica. ¿Vale? Y, y bueno, eh, eso respecto a demostrar que esta cosa es métrica, que repito, no hay que hacerlo. Y otra cosa que es bien curiosa es que vean que por cómo estoy definiendo la métrica cordal, tanto la inversa de la proyección estereográfica como la, la proyección estereográfica, me salen misometrías. ¿No? Entonces, la definición de la métrica cordal tiene ese segundo sentido que a lo mejor queda un poco implícito cuando yo pongo esta fórmula, pero, o sea, una vez que ya hicimos toda la talacha, es bien fácil, o sea, de visualizar esto. Si uno ya lee esto, ¿no? En términos de métricas, vean que el punto es que lo que estoy diciendo acá es que la proyección estereográfica y su inversa también son isometría, ¿no? Entonces, la métrica cordal se hizo para que nuestras funciones no solamente nos dieran una biyección, sino que de hecho nos dieran una isometría. Y subiendo un poquito más el nivel, y eso es para la gente que conozca yo un poquito más de topología, eh... Como, como aquí tengo isometrías, o sea, en particular los espacios aquí, C gorrito y la esfera de arriba o sea, S dos, son topológicamente el mismo, o sea, son homeomorfos, ¿vale? Pero bueno, ellas son cosas como un poquito más avanzadas, el punto aquí importante es, tenemos la métrica cordal, que nos permite medir la distancia entre dos puntos del plano complejo extendido, y lo que dije después, es para quien tenga un conocimiento un poquito más elevado en, repito, topología sepa que la forma en la que hicimos esto fue para que los dos espacios fueran equivalentes desde este punto de vista, pues métrico, por la parte de la isometría y por ende topológico, ¿va? Pero es para la gente que sepa un poco más. Quien no sepa de topologías, quédese con la definición de la métrica cordial que dimos y con la regla de correspondencia explícita esa que hicimos, ¿no? Y ya. ¿Preguntas? Por ahora no, ok. Entonces, esto concluye nuestro pequeño recorrido por el plano complejo extendido, no? O sea, nuestra definición del plano complejo extendido, eh, la métrica cordal y esas cosas las, las vamos a, repito, explotar un poco más adelante cuando revisemos la parte de métricas, esas cosas. De hecho, vamos a hacer un buen de cosas bien bonitas con esta métrica y con el plano complejo extendido, no? Entonces. Por el momento vamos a parar la parte del plano complejo extendido aquí. Creo que ya quedó clara su construcción, creo que ya quedó clara la discusión de la parte algebraica de este plano complejo extendido y eso cierra la parte métrica. Recordemos que lo que estamos haciendo aquí a final de cuentas es estudiando las funciones elementales de variable compleja. Entonces vamos a regresar hacia eso y justo yo les dije, esta idea de la esfera de Riemann la estamos introduciendo básicamente para liberar la definición de transformación de medios. Que eso va a ser la siguiente parte que vamos a tratar en este momento, ¿sale? Entonces, vamos a continuación a dar cuál es la definición ya general de transformación de Möbius Y digo general porque, bueno, la, ustedes vieron con Frank que una transformación de Möbius no era más que el cociente de dos polinomios de grado 1. O sea, ¿vieron la formulita que tenían aquí? ¿no? ¿Cuál es el detalle con este tipo de formulitas? Y con este tipo de formulitas hay que andar cuidando si el denominador es 0 o no ¿No? Que es lo que ustedes vieron con Franklin ¿no? O sea, esta fórmula tiene sentido En el caso de los complejos normalitos Si Z no es menos D entre C Porque si Z es menos D entre C Pues esto, el denominador nos va a quedar cero Y eso no sabemos cómo interpretarlo en los complejos Pero el punto es que Si ahora uno ya tiene... Esta idea del plano complejo extendido ya tiene sentido. No que quiere decir dividir entre cero, que eso tiene que ser pues, infinito. ¿no? Entonces, utilizando estas ideas, pues vamos a, a dar, repito, ya la definición general de una transformación de Mebius. Entonces, a ver, pues vamos a, a darla, ¿no? Entonces, Una transformación, fíjense, del plano complejo extendido en sí mismo, es una transformación de Mebius, si puedo encontrar cuatro complejos, A, B, C y D. Con la propiedad de que AD menos B por C es diferente de cero. Y puedo describir entonces T de Z de la siguiente forma. Si Z no es menos D entre C y tampoco es el punto al infinito, el cociente que ustedes ya conocían. ¿Vale? Pues ahí está. Entonces esto, esto ya está mostrando que esto sí va a extender las transformaciones de medios que conocíamos. no Porque en los casos estos, en el caso en el que el denominador no es cero... Es la definición que ya conocían con Frank. Ahora, ¿qué pasa si z es menos de entre c? Si z es menos de entre c, pues lo que obtendría es infinito. ¿Por qué? Porque lo que obtendría es un complejo dividido entre infinito, entre cero, perdón, ¿no? Entonces eso nos da infinito, ¿no? De acuerdo a la definición que dimos en el plano complejo extendido de las operaciones. Y por último, para que en verdad esté definida, ¿no? En todo el plano complejo extendido, faltaría decir que sucede en el caso del infinito pero fíjense que en el caso del infinito podemos hacer el truco que ustedes saben de toda la vida en cálculo ¿por qué? porque si lo que yo quiero entonces es considerar la función az entre b entre cz más d imagínense que lo que yo quiero calcular aquí es el límite cuando z tiene d infinito ustedes podrán decir bueno vamos a ocupar el hospital pero de forma mucho más primitiva fíjense que lo que yo puedo hacer es dividir el numerador entre z y también el denominador entre z y me queda la expresión a más b entre z dividido entre c más d entre z. Entonces, ¿qué pasa si ustedes evalúan esta expresión en z igual al infinito? Cosa que ya tiene sentido en el plano complejo este extendido. Pues esta cosa que tengo aquí sería a en, más b entre 0, entre, perdón, entre infinito. Entonces, otra vez, eso sería a más b entre infinito luego me quedaría c más d entre infinito pero entonces esto que tengo aquí es cero esto que tengo aquí es cero y me quedaría a entre c ¿vale? entonces nuestra transformación de Mebius cuando yo la evalúe en infinito nos pues va a quedar a entre c y entonces esto ya me da la definición no Completamente extendida de transformación de Möbius Para que incluya todos los puntos del plano No solo complejo, sino del plano complejo extendido ¿Vale? Y bueno, como lo pongo aquí De todos modos, en un abuso de notación Vamos a escribir a la transformación de Möbius Como az más b entre cz más d Recordando que en el caso de menos d, d entre c La regla de correspondencia le va a asociar a esto infinito Y en el caso infinito le va a corresponder a, a entre c ¿Sale? O sea, no es tan mala esta notación si recuerdan las definiciones de plano complejo extendido y esta descri descripción que acabamos de hacer, ¿vale? Y, y como antes, el grupo de transformaciones de Mebius, aquí le puse como conjunto, porque no sabía que Frank iba a ver la parte de grupos, pero aquí, bueno, pónganle el grupo. El grupo de transformaciones de Mebius lo vamos a anotar por PGL2C, ¿vale? Entonces, esta es nuestra definición extendida de transformación de Mebius. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario o algo que quiera decirme respecto a esto? No, creo que por el momento todo está claro. Sale, muy bien. Entonces, pues avancemos, ¿vale? Eh... Y la primera cosa para avanzar ya en esa definición es, vamos a ver un primer ejemplo que más que ejemplo, es una colección de ejemplos, fíjense Primer ejemplo Fíjense que la función tomar inverso es trivialmente una transformación de medios Para eso es que de hecho anteriormente, o al inicio de la clase si quieren, les di cuál era la definición de tomar inverso en el plano complejo extendido ¿No? O sea, vean que si lo quieren ver al tomar inverso, ¿no? o sea, como de esta forma, nuestro coeficiente para A sería 0. El coeficiente B sería 1. El coeficiente C sería 1. Y el coeficiente D sería 0. Entonces, este es un ejemplo de una transformación de medios. ¿Vale? Y ya a la hora de poner esto, ya está extendida, ¿no? Tal y como debía de ser. Ahora, un caso... Particular y que es una familia Gigantesca de transformaciones De Mebius que no estoy seguro Si vieron con Franco o no Es que vean que si por ejemplo Ustedes se toman C igual a 0 Y D igual A 1 Nos quedan transformaciones Del estilo AZ más B ¿No? O sea Toda transformación que se escriba como AZ más B un, o es decir un polinomio de grado 1 es una transformación de medios. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Recuerden que nosotros vimos que el hacer productos por complejos eh, tenía escondidas dos operaciones, rotaciones y homotecias. Entonces, vean que en particular el hecho de que toda transformación de este estilo, que bueno, de hecho, de paso, estas son transformaciones que se les llama afines, eh, nos quiere decir que en particular, por ejemplo, si aquí b es igual a 0, todas las transformaciones que están a ser producto con un complejo fijo son transformaciones de medios Pero son ejemplos de rotaciones y homotecias. Entonces en particular todas las rotaciones y todas las homotecias son transformaciones de medios ¿Va? Ahora fíjense, si se toman en esa expresión que tengo aquí, A igual a 1, nos va a quedar transformaciones del estilo Z más B. ¿Y qué es eso? Una traslación Entonces en particular cualquier traslación Es una transformación de Mebius No sé si vean la potencia de esto Pero vean que la familia de transformaciones de Mebius Contiene muchas oh, Y es que es increíble ¿no? O sea, no Contiene familias de transformaciones geométricas importantes A saber Todas las rotaciones Todas las homotecias Y todas las traslaciones Y déjenme resaltar el hecho de que el saber que las homotesis y las rotaciones están metidas aquí Es nuevamente Porque ya hemos visto anteriormente La interpretación del producto de complejos Entonces Esta familia de transformaciones de Mebius es, es una familia bastante grande Y no solo bastante grande Sino con bastante sentido geométrico Porque contiene a todo este tipo de transformaciones geométricas ¿Vale? Entonces no solo son funciones que sean algebraicas En el sentido de que son cocientes de dos polinomios de grado 1 Sino que repito esto, aunado a cómo interpretamos las operaciones en los complejos Les está dando geometría a esas transformaciones de medios ¿Vale? Más adelante vamos a ir algo más al respecto de eh, Este tipo de cosas que acabamos de decir ¿no? O sea, de hecho vamos a redondear un resultado Pero para no decirlo a medias, vamos a quedarnos aquí Nada más, ¿no? O sea, toda rotación, toda amortización y toda traslación Es una transformación de medios Y tomar inverso es transformación de medios ¿Vale? Entonces, ok esa es nuestra fami primera familia de ejemplo Ahora Quiero que hagamos un ejemplo un poco más particular en los últimos eh, minutitos de clase, ¿vale? Y, y es un ejemplo que tiene un trasfondo bastante interesante que vamos a explotar mucho más adelante y que de hecho nos va a abrir pie para un ejercicio bien interesante, que es este ejemplo que les pongo aquí, fíjense. Lo que nos está preguntando el ejemplo es si podemos encontrar una transformación de medios claro. En nuestra definición está ya extendida. Fíjense. Con la propiedad de que mande al 0 en menos 1. Al 1 en menos sí. Y al punto al infinito en 1. Claro. Aquí lo que yo estoy haciendo es poniendo. Pues algunos este, puntos arbitrarios. no O sea. Para saber si existe una transformación así. Vale. Ustedes pueden decir. A ver. Yo no quiero ponerle 1. Yo quiero ponerle aquí 2. Aquí 7. Y aquí 20. Bueno. Eso sería un ejercicio que ustedes se pondrían El que yo estoy poniendo aquí es este que tengo acá ¿Vale? Son puntos que son eh, Arbitrarios ¿Vale? Y aquí estoy poniendo algunos valores ¿No? Así para que la cuenta Me salga relativamente sencilla 0, 1 e infinito ¿Vale? Entonces El punto es, tenemos esta pregunta Y lo que yo estoy diciéndoles aquí es No hay como nada tan mágico en la elección ¿Puede ser que con su elección No le salga una transformación de medios? Eh, o puede ser que sí Eso ya va a depender, repito, de los valores que tomen ¿No? Entonces, para nuestro ejercicio son esos que tengo aquí. ¿va? Entonces, a ver. Pues vamos a ver cómo se resolvería este ejercicio. Entonces, como todas las veces en la vida, voy a suponer que tal transformación sí existe y voy a intentar determinar sus coeficientes. Si la transformación de verdad existe, podré determinar los coeficientes. Si la transformación no existe, llegará a una contradicción. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. Entonces, ahí está, supongo que mi transformación ya tiene la forma a z más b entre z más d, ¿Vale? Entonces fíjense Vamos a ver que cada una de estas igualdades que tengo aquí Me va a imponer condiciones a los coeficientes Por ejemplo, el hecho de que a cero lo tenga que mandar a menos uno Vean que lo que me quiere decir es que Si yo evalúo esto en 0, No voy a tener término a por z Porque me va a quedar a por cero, ese es cero Entonces numerador me va a quedar simplemente b y de forma análoga, c por 0 me queda 0, entonces denominador me va a quedar d. Entonces la primera condición la vamos a leer en decir, o sea, o es equivalente a decir que b entre d tiene que ser menos 1. ¿Vale? Segunda condición, si z es 1, quiero que la transformación vaya a menos y. Entonces sustituyo aquí 1, entonces numerador me va a quedar a más b, denominador me va a quedar c más d. Entonces me va a quedar a más b entre c más d y eso estoy pidiendo que sea menos 1. Entonces aquí está, ¿vale? Y por último, quiero que infinito lo mande a 1. Entonces recuerden que la transformación en infinito va a valer a entre c. Y si no se quieren acordar, hagan el truco que les dije, dividan entre z arriba y abajo y pues ya evalúan en infinito. Entonces, esta condición dice que a entre c tiene que ser 1, ¿vale? Entonces ya tengo esas tres ecuaciones. Vamos a ver si las puedo resolver o me llevan a una contradicción. Entonces vean, de entrada, la primera condición me está diciendo que B tiene que ser menos D. Y la tercera condición me está diciendo que A tiene que ser lo mismo que C. ¿No? Entonces vean, si yo ocupo esas condiciones y las sustituyo en esta segunda condición que tengo aquí, voy a escribir todo en términos nada más de las variables A y B. Entonces me voy a quedar arriba. A más B, tal y como estaba aquí. ¿Va? ahora vamos al denominador c yo sé que es a entonces me va a quedar a y luego d yo sé que es menos b entonces me va a quedar a menos b que es esto que tengo aquí y eso tiene que ser igual a menos i ¿sale? entonces fíjense tengo ya esta condición que tengo aquí que es a más b entre a menos b es lo mismo que menos i a ver, vamos a resolver esto para obtener la condición que me va este a relacionar a con b pues fíjate, eh, a ver, hacemos la cuenta rapidísimo Para que no quede nada más al aire Entonces tengo que resolver A, a más B Entre A menos B Igual a I ¿vale? Entonces pues, hacemos lo, lo que se espera en la vida ¿no? O sea, tengo A más B lo, Esto lo paso al otro lado multiplicando Entonces me va a quedar I veces A Menos I veces B Paso A de un lado y del otro lado Entonces me va a quedar 1 menos I Por A es igual a menos 1 menos i por b vayan checando mis cuentas y me va a quedar que a es lo mismo que menos 1 menos i entre 1 menos i por b fíjense que yo puedo quitar el denominador no multiplicando por justamente el conjugado de 1 menos i que es 1 más i ¿no? arriba y abajo para que no salte la expresión y fíjense que como tengo este término que tengo aquí, ¿no? Y tengo este término que es su conjugado, aquí en la parte de abajo me va a quedar la norma al cuadrado de 1 menos i, ¿no? Y arriba me va a quedar menos, fíjense, me va a quedar 1 más i al cuadrado, factorizando el menos que tengo en la parte de aquí arriba, y esto por b. La norma de 1 menos i al cuadrado es 1 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, o sea, tengo un 2 abajo, y arriba fíjense que me va a quedar, me va a quedar un menos, desarrollo el binomio, 1 al cuadrado es 1, más 2 i. Y luego aquí en la parte de en la parte de acá me va a quedar más i al cuadrado, que es menos 1. ¿Sale? Eh, ¿Y qué me, va a que, qué me va a quedar con esto que tengo aquí? Me va a quedar aquí con la b. Entonces lo que me va a quedar aquí es, este se simplifica con este. Me va a quedar un menos 2 y entre 2 y entonces aquí me va a quedar un menos I veces B, ¿vale? Entonces, me está diciendo que A es menos I veces B, ¿es lo que tengo? Bueno, creo que no, aquí me faltó un signo, ¿va? Si es que hicimos la cuenta bien, eh, espero que la hayan checado, ¿Va? En cualquier caso, nos quede lo que nos quede, fíjense, eso ya está bien padre porque ya puedo sustituir los valores que obtuve aquí, ya sé que ya son las nueve, pero permítanme tomarme medio minutito. ¿Vale? Eh, fíjense. D de z es AZ más B entre Cz más D. ¿No? Entonces pues tengo aquí. A ver ¿qué, qué voy a sustituir. A es I veces B, Z más B. Habíamos dicho que C era lo mismo que A y A es lo mismo que I veces B aquí me queda i veces b, z, luego me quedaría d, d es lo mismo que menos b, entonces me queda menos b, vean que tengo como factor común aquí a b, entonces puedo simplificar b de todos lados y me va a quedar iz más 1 entre iz menos 1, bueno, si de aquí ustedes simplifican más esta expresión, ¿no? es decir por ejemplo multiplican arriba y abajo por i, les tiene que quedar algo del siguiente estilo, ¿Va? Entonces lo que nos está diciendo el ejercicio es que sí existe una transformación de mebios y es esta que tengo aquí. ¿Vale? Ok. Como ya me pasé bastante, paramos la clase aquí. A lo mejor mañana si quieren retomamos este ejemplo y así se sirve que checo bien la cuenta por si hay algún problema. ¿Vale? Y, y bueno, Ah, no, mañana no hay clase, ¿no? Entonces el jueves que nos veamos retomamos desde aquí. Y, y bueno, vale, este no hay más que decir, ¿no? O sea, nos vemos el jueves y retomamos este ejemplito para que no quede... Como están en el aire y les digo si sí si me falló el signo aquí o, o qué sucedió, ¿sale? Entonces, eh, nos vemos el jueves, eh, que estén muy bien. Y bueno, si alguien tiene alguna duda ya saben que como siempre aquí me espero, ¿vale? Entonces, si no, nos vemos. ¿Sale? ¿No hay de qué? ¿Sale? Bye. ¿Es que está aquí la tarea? Y en ajá, el ejercicio ajá. 4 no entiendo bien qué hacer, porque me describen la función, pero no sé si tengo que dar la función y que cumpla las características o, o, o, o qué hacer. ¿En cuál ejercicio, perdón? En, el, en la tarea 3, en el ejercicio 4, que es una función que, que es una función tal, que manda círculos de radio R a círculos de radio 1 en R y el, y el interior lo manda al exterior. Ya, no, ya es dada, este fíjate. De hecho la tarea dice que es la función eh, tomar inversos. Mira, eh. Ahora quieres, comparto la tarea rapidísimo. Sí, mira. Sí, mira. Fíjate, ahí te va. Ahí te va. Ahí está. Ahí está. El último, ¿vale? Sí. Fíjate. La función. Espacio menos uno de los complejos quitando el cero en los complejos quitándole el cero. Entonces esto, de hecho hasta lo vimos el día de hoy, ¿no? O sea, es la función de inversos, ¿no? Esta que vimos eh, aquí. Acuérdate que la regla de correspondencia de esta es, como aquí no, fíjate, no la estamos tomando en el plano complejo extendido. Solo en los complejos quitándole el cero. A cualquier z diferente de cero, lo vamos a mandar a 1 entre z, que es su inverso. Entonces, no, no es cualquier función, sino es esta particular. Y bien, esa es la bien. que te pide checar el ejercicio que manda a un círculo de radio R centrado en el origen, en un círculo de radio R centrado en el origen, que manda al interior de este primer círculo, ¿no? Al exterior del eh, círculo del codominio eh, y viceversa. Entonces, esa, eh, tengo que aplicar esta función inversa que estábamos de hacia un círculo cualquiera y ver que manda... Sí, sí, sí. Ajá, ajá. Sí, pero si sí, sí es particular. Sí, sí, sí. Vale, muchas gracias. Uh -huh. Sí, de todos modos, fíjate que... O sea, no hay como muchas opciones, ya que ahorita lo preguntas así como para... O sea, si... La, la, de hecho, la idea que tú planteaste inicialmente, eh, me gustó mucho ahorita que la dijiste, porque esa sería como una forma, un poquito como, si quieres tú un ejercicio, si este ejercicio, por ejemplo, midiera 1, el nivel que necesitas, por ejemplo, para, para hacerlo, el que tú estás diciendo mide como 2, ¿no? Porque el punto es, uno sí se puede preguntar por qué transformaciones, por ejemplo, mandan a un círculo de radio R en un círculo de radio 1 entre R. Es una pregunta, si te fijas, un poquito más complicada. ¿no? Y bueno, sí, la respuesta la no es mucho más, no es muy difícil, o sea, tiene que ver con esta y la otra y hay otra función que sería uno entre z conjugado, ¿no? Pero bueno, si sí es un poco más difícil argumentar eso, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Iran? No, nada, no, no, era, era eso Bueno, muchas gracias sí, no, no, no hay de qué Pero está bien no, interesante hay, sí.